Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal Hoy estoy muy emocionada porque por fin voy a tener un video con un personaje super, súper especial para todos los venezolanos eh, Sé que muchos de ustedes todavía no lo conocen, pero sé que sí, la mayoría ha probado por lo menos alguno de los dulces típicos que tienen que ver con este personaje Sí, Cocosete. ¿Quién ha no comido Pues les quiero presentar en este video a Rodolfo Ver. Él es Rodolfo Ver de Venezuela, pero ya vamos a conocer un poco su historia y todo lo que tiene que ver con Venezuela y Austria en este video. Hola Rodolfo, Hola, bienvenido. ¿cómo estás? Este, tengo mucha pena, pero estoy feliz de estar aquí contigo. Ay, no, no. Demasiada emoción que por fin pudimos hacer este video, de verdad, todo el tiempo hasta que llegó el día. Rodolfo Ver es... Familiar, ya él nos va a contar el mismo, pero se lo voy a hablar yo en mi idioma, así como habla. Familiar exactamente, ¿eres él? El? el nieto y el, el bisnieto de los que fundaron la Saboya en Venezuela. ¿Qué tal señores? Tenemos el honor de tener en este canal, aquí en esta silla, para, para sacarle todos, todos los secretos. ¿Cuántos lo que recuerdo, <risa> lo que recuerdo de mi infancia, porque sí. es una historia larga y yo era muy niño cuando pasó sí. todo esto. ¿no? Exacto, eso es muy importante que sepamos desde el principio. Él nos va a contar la historia de lo que él recuerda, lo que él sabe, porque bueno, él era muy niño, ya está adulto. Recuerden que los fundadores de la empresa vienen desde tus bisabuelos, ¿no? Sí. Ahora vamos a entrar en la materia ya. Cuéntanos desde el principio quiénes desde son que yo recuerdo. los dueños de Ajá. esto, que Mis... que. Grosse Elten, mis bisabuelos, okay. mis bisabuelos, aquí en Viena tenían una fábrica de chocolate antes de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Mi familia era judía, mi familia hasta cierto punto fueron todos judíos, uh -huh. menos mi abuelo y mi padre que se casa con mujeres católicas. Este, okay. Mis abuelos tenían aquí una fábrica de chocolates que se llama Casali, okay, aquí en Austria, aquí en Viena conjunto con otros socios okay. y los hermanos de mi bisabuelo, él es mi bisabuelo y ella es mi bisabuela, uh -huh. aquí en Viena antes de la Segunda Guerra Mundial. Y después estaba mi tío Roberto y mi tío Fernando, que eran los hermanos de él. Okay. Los tres eran expertos en hacer chocolates, en hacer bombonería y mi abuelo, yo digo abuelo pero es mi bisabuelo realmente okay. era como que el nombre de los negocios, era el nombre de no, todos judíos okay. hasta donde yo sé, viene la guerra, viene el periodo de la guerra, empiezan a perseguir a los judíos Ajá. y mi abuelo toma la decisión de escapar y de salir de aquí por sus condiciones eh, hasta donde se vende la fábrica, vende Casali logra reunir a parte de la familia. Mi bisabuelo tuvo un hermano que murió como militar en la Primera Guerra Mundial. Okay. Así que todos los orígenes de mi familia vienen de aquí. Sí, sí, parte sí, sí. De mi, uno de mis familiares murió en la Primera Guerra Mundial. Un stop. Yo estuve leyendo sobre la historia de tu familia y decía que la Casali llegó un momento en que fue tan importante en Austria, incluso estaba... Al, no, que la empresa que más se le acercaba en competencia era la actual Maner. O sea, Manner es la dueña ahora, ahora de Casali. Es que Manner, ¿se acuerdan? No, traje el los dulces Manner, pero la Manner hoy día son los dueños de la casal porque tu familia la vendió. ¿no? La vendió a casa, a Manner. A Manner, por la situación de la Gran mundial. Y... y ahora te das cuenta, ahora que vivo aquí en Viena, nunca había vivido en Viena, tengo ah. un año y medio viviendo en Viena. Okay. Este, cuando ves las galletas de Manner y ves la bombonería de Manner, me doy cuenta yo en sitio en vivo, Ajá. lo que mis abuelos llevaron a Venezuela, porque mi idea sí. del chocolate es la idea del chocolate que recuerdo de Venezuela. Para mí mi infancia fue entre Carton, que tú no conociste, Paspalito, que era una galleta de, de la Savoy, pero era una sushi con queso cherdán, era salada, Eso era bien. una sushi salada. Eso fue en los años 70, no, ustedes lo no habían había nacido. Este, el ping-pong ya existía el gris, gris el chocolate con leche, el Toronto. Cuando mis padres se casan, mi abuelo sacó una línea de bombones que se llama Bombones Tamara, en conmemoración en Venezuela, en conmemoración a, al matrimonio de mi padre. ¿Cómo se llama? Padre, bombones Tamara. Pero fue un periodo de 1967, yo nací en el 68. Okay. Mi abuelo sacó esa línea por homenajear, homenajear a mis padres, a mi mamá. Okay. Pero la historia comienza que cuando mis abuelos llegan a Venezuela, como todos los judíos, son unidos, se sí. ayudan, se dieron soporte y mis abuelos empezaron en el valle, en el valle en Caracas, que era ¿Sí? en esa época un lugar opulento, uno de los mejores lugares de Caracas después como judíos terminamos viviendo en San Bernardino. Yo me crié en San Bernardino, nací en San Bernardino okay. hasta los 11 años porque la sinagoga y todo eso estaba Ajá, ahí, sí, aquí, ahí mismo, toda Colegias. la zona. Ajá, sí, todas es. las sinagogas estaban cerca. Pero mis abuelos empezaron haciendo mermelada, la vienesa. La vienesa deriva en la Savoy con otros socios. Porque tengo que aclarar que mi abuelo no fue el único que hizo la Savoy. Mi abuelo tenía otros socios sí. judíos. Eh, no por la yo no recuerdo bien esa parte pero no so, no todo fue hecho por mi abuelo sino fue la pero suma un equipo, de un equipo de gente que escapó de la guerra salieron fabricando chocolates de aquí y enseñaron a los venezolanos a comer chocolate realmente mi abuelo este y mi familia a mi tío Roberto a mi tío Fernando y los otros socios de mi abuelo incursionaron en enseñarle a los venezolanos a comer chocolate sí es que eso estaba viendo que o sea, yo me imagino cómo era la vida de venezolano antes de esto, porque... Esa parte no la puedo contar muy bien, okay. pero sí puedo entender, según lo que mi papá me contó algunas veces, esto sí son palabras de mi papá, Ajá. la frase con sabor venezolano uh -huh. fue una frase que inventó mi abuelo. O sea, ese señor austríaco tuvo un gran amor por Venezuela. Okay. Primero porque lo recibieron en la guerra, durante la guerra. Uh -huh. y bueno, hizo un trabajo gigantesco, convirtió un, un, una cosa que era fabricar en mermelada en una fábrica gigantesca que era cococete, ya, gomita, pepito, todas esas cosas vino en esa y fue una evolución industrial y cómo alimentar a los venezolanos. Sí. Una de las anécdotas que puedo contar rapidito es que mi abuelo logró, la familia Savoy logró el liderazgo y el control del de, de la, de la, de la, de la, procesamiento de chocolates en Venezuela. Uh -huh. Y Nestle mucho tiempo intentó competir con, con mi abuelo okay. para como tumbarle pues sí, la competencia, sí, sí. la cosa. Y Nestlé sacaba un chocolate a un bolívar y mi abuelo decía bueno vamos a poner chocolate a 0.75 y Nestlé si le, le ponía el chocolate a 0.75 y mi abuelo decía bueno vamos a bajar nuestro a 0.50 okay. y apostaba a la calidad y apostaba al volumen entonces un momento en que Nestlé no, no pudo no podía contra cómo mi abuelo manejaba la fábrica hasta que creo que en 1980 mi familia lo estaba, decide venderla la mi fábrica. papá no manejó la fábrica y mis abuelos venden el grupo a Nestlé. Hoy ¿no? Nestlé okay. es el dueño de esa abuela. Uh -huh. Pero la historia está arraigada a mi familia, a mis sí. descendientes y a, lo, a toda la comunidad judía que ayudó a mis abuelos. Yo tuve la suerte de que mi familia recopiló una, grande, una gran cantidad de información y data. En el momento que emigran de Austria hacia Venezuela. Y tuve la bendición de que mi familia conservó muy bien todos los documentos. Ajá. Y puedo tener el privilegio de tener toda la información de cómo mis abuelos lo, no, lograron escapar, lograron organizar toda su salida y toda Austria, la do, de Austria. Austria este, y hay algo, bueno, son documentos muy antiguos, mis bisabuelos nacieron en 1800 a finales del siglo XVIII. Entonces hay documentación de mis bisabuelos, de mi tatarabuelo, de toda la familia, pero hay algo que a uno siempre le llama la atención por lo que, por el contexto que implica lo duro de esa parte de la historia, es cuando ves los sellos, este, este era mi bisabuelo, Schlesinger. Esto fue el anuncio de su muerte por Industrias Anita, que era una filial de la Savoy, este, mi bisabuelo aquí en Viena. Uh -huh. Mi bisabuelo, su carta de identificación original Que es como la cédula Que es esa. como la cédula sí, Pero esa es de Austria Esta es de Austria, Austria. Sí. y antes era un papel todo esto para... <risa> pero lo que impresiona a veces es ver aquí el sello de los nazis ¿no? okay. eh, eh, Esto determina un momento en la historia... Muy doloroso para, para toda la comunidad. ¿Cómo es la historia? La o sea, ellos te ponen un se, te ponen, en esa época te ponían un sello para uno poder salir. Para poder salir, todos estaba, eran judíos, todos sí. tenían su marquita en el brazo, pero, su pintura. Su... Pero ¿cómo un, un, un nazi le ponía a un judío un sello para salir? ¿O por qué te lo ponían? Yo no sé cómo esa parte, no, no la manejo, pero creo que ellos salieron antes de que fuera la represión total. Sí. ¿Sabes? Mi abuelo tuvo la visión, eso habría que preguntárselo a mi papá más. Tuvo la visión, de sabía lo que venía, sabía Ajá. que era judíos, sabía, le dio tiempo de tomar la decisión. La fábrica fue destruida, hasta donde yo, se vinieron los bombardeos, este, la fábrica se perdió, se destruyó. Este, muchas cosas, pero lograron hacerlo. Sé que parte de la familia no lo logró, parte de la familia Mucho desapareció, perseguidos eran judíos. Pero lo más interesante es lo que lograron hacer. Mira, mi, mi bisabuelo escapa de, de Austria, de aquí, de ah. Viena, con 51 años. Tú sabes lo que es llegar. Ah, okay. Y ah no, ahora hay una casualidad de números. Mi abuelo escapa con 51 años. Uh -huh. Llegar a Venezuela, hacer su vida, vivió hasta bastante avanzada edad, sí. logró generar todo, amó Venezuela, pero Me imagina, como un venezolano no. más. Tanto así que hay parte de las historias que mi papá me cuenta que cuando se iba a comprar cacao en Higuerote, en Miranda, donde viene el cacao chuao, que es, de, de, es endémico de Venezuela, para poner un poco. El mejor cacao del mundo eh, a nivel de especies se consideraba el cacao chuao de Venezuela. Ori, ahorita no lo está porque sus niveles de exportación son muy bajos, pero se mantiene la cepa venezolana, en Miranda, en la zona Barlovento, en la zona de los negritos en Venezuela, okay. ¿no? sin, sin decir nada del recinto. nosotros no tenemos esos problemas. Sí, sí. Y mi papá me cuenta que mi abuelo, cuando iba a comprar las cosechas de cacao, él iba personalmente, iba personalmente y se metía allá adentro, le traían el cacao y el... Él... Ajá, sí, Para sure. hacer este esta sí, cuántas ahí? toneladas hay de esto, tantas, sí. lo compro, este no me gusta. Y él fue el que hizo que ese índice de promedio de calidad del cacao venezolano tuviera un empuje y se elevara tanto así que en algún momento de la historia el índice bursátil que marcaba el precio del cacao a nivel mundial uh -huh. lo regía Venezuela. Imagínate Exacto. dónde llegamos a estar en el nivel de calidad, competitividad, producción, que la, la cepa latino-venezolana marcaba el precio en la bolsa de valores. No, bueno. Imagínate cuánto se tuvo y cuánto hemos perdido. ¿no? Sí, sí, indudablemente. ¿Hay un, hay un, de eso, de, de cómo esa época con la Susi, ¿tú tienes algún recuerdo de algo? De, no sé, cómo, en tu caso, ustedes los ver, comían Susi, eh, sí, sí, había una saturación de de Muy chocolate. Bien. Yo hay cosas que no recuerdo, pero Ajá. sí, mi papá y mi mamá me dicen que a veces llegaba el chofer de mi abuelo, Ajá. ya ¿no? y llegaban y los bombones y los chocolates todavía estaban tibios, sí. venían de la fábrica y salían así calientitos, entonces Ajá. también mi abuelo fue una persona que pensaba mucho en la calidad y en la accesibilidad de, de ese momento de diversión y de disfrutar un chocolate. Entonces creo que vivieron ideas que me imagino que fueron de la guerra y de la comida. Mi abuelo agarraba todas las cosas que fabricaban que tenían desechos, los caramelos que no salían bien en la máquina, las galletas partidas, lo, lo que no conformaba la calidad de poner sí, en el esa. empaque, pero no, quiere, no quería decir que la calidad para consumirlo en la mano. Entonces en la tienda de Savoy, en Sabana Grande, que es una tienda famosísima que sale el logo de Saboy, Ajá. los viernes, creo, un día a la semana, se vendían bolsitas de comida, de chucherías populares a un precio súper. No lo sé el precio, pero era la idea de mi abuelo para que la gente de menos recursos siempre pudiera también tener acceso sí. al sabor con sabor venezolano. Sí, sí, Entonces sí, la sí. gente compraba bolsitas donde venían pedacitos de sushi, pedacitos de cocosete, los caramelos de naranja partido, muchas esas cosas. Pero estoy hablando de los años 70, yo, mis recuerdos son muy vagos sí, de ese sí, momento, sí, claro, yo era muy claro, niño. Claro. Pero sí fue una persona que, que le devolvió mucho el favor al país por haberlo recibido. Sí, sí. No, pero guerra. es que sí, yo ni siquiera me imagino qué había de Venezuela antes en cuanto, porque yo tenemos Cricricho, chocolate, Susy, Cocosete, eso es más venezolano que, y que lo haya hecho un extranjero, siento yo, que lo haya hecho un extranjero, entonces, ¿qué era de nosotros antes No, y te voy a contar eso? una historia, ¿Es que, que esto sí, mi papá me decía, cuando Nestlé asume el control de Savoy, Nestlé trata de imponer su... su voy a ser redundante, su poder mundial en el control del chocolate a nivel del mundo, porque okay. tienen casi todo, y empezaron a hacer cambios de diseño, entonces empezaron a poner esto, Nestlé, empezaron a, a, a, como a poner en diminutivo el nombre Savoy, y a ponerlo uh -huh. el de Nestlé, y las ventas empezaron a hacer así. Okay, okay. Y este, empezaron a hacer estudios de mercadeo, y decían que la gente decía al no ver sabor", sabor y al no ver la frase con sabor venezolano, un momento en que hubo una caída de, de, del, del mercadeo y le hice un estudio y digo, no, es que mi abuelo y, y todo su equipo, toda esa gente de esa época logró consolidar tanto la industrialización y la pasión por el consumo de chocolate con amor, que esa frase de con sabor venezolano forma parte de la cultura de todos nosotros, sí. ¿sabes? Desde que esa hoy existe el Toronto, la sushi, forma parte, es como una arepa, una yaca, ¿sabes? Nuestro chocolate, y nuestro krikri, -kri, nuestro Toronto, es, es, es todo. Que, y si te pones a ver, eso, esa frase tú la encuentras en mi tienda 212, en la online shop, como tal, dice en la portada, en alemán, ¿no? Venezolanische Geschmäck, ah, Dios mío, es me y tú ves otros restaurantes, otras tiendas de otras partes del mundo, en español, en inglés, en alemán, en lo que sea, dice sabor venezolano, y es como que todos lo que hacen, así sea comida, así sea es dulce, todos identifican a Venezuela con esa ah, frase, sabor, con sabor venezolano, porque de verdad que yo digo que es parte de nosotros, y tú me habías dicho también algo sobre el tema de la chocobanana, que vende la maner. Eh, Dulces, dulces, ¿qué sabes de esos dulces? Por lo menos estuve viendo que la manera ahorita uno con coco también. Y dije, ¿seguro? Todo salió de ese momento. Hasta donde yo sé, mi tío Roberto y mi tío Fernando, los hermanos de mi bisabuelo, vamos a ponerlo así. Mi, abuelo era, mi bisabuelo era el tipo que manejaba el dinero, Ajá. el tipo del billete. Cuando Savoy estaba en su plenitud, imagínate tú el, el, el, el control y el trabajo que ellos hacían. Mi abuelo era presidente. Primer vicepresidente y gerente general, ¿saben? Los tres cargos más estrictos o más de más responsabilidad de la fábrica en un momento estuvo solamente en las manos de mi bisabuelo. Y sus otros dos hermanos, mi tío Roberto y mi tío Fernando, hago la acotación de que mis bisabuelos escaparon de aquí y murieron en Venezuela. Mis bisabuelos murieron en Venezuela. Okay. Los hermanos de mis bisabuelos murieron en Venezuela. Mi abuelo, el papá de mi papá, se divorcia de mi abuela cuando están joven y él regresa a Viena. Okay. Así que mi abuelo terminó de hacer toda su vida aquí y murió en 1999, aquí en Viena. Mm -hmm. Mi abuelo regresa, pero mis bisabuelos murieron en Venezuela, hicieron toda su vida allá. Amaron nuestro país, pero con una pasión. O sea, era todo, en Venezuela era todo para ellos. Hicieron un gran esfuerzo, trabajaron muchísimo. Por pero entonces mi tío Roberto y mi tío Fernando eran como, según lo que mi papá logró recordar, eran los tipos de la fórmula, los ingenieros Ajá. en alimentos, eran los que inventaban Ay, conjunto los... con otro socio polaco, que no Ajá. recuerdo el nombre, que fue el que trajo las máquinas a Venezuela y con eso empezaron a hacer Toronto, pero ellos fueron los que, todas esas ideas salieron de él. Mira manner, anda a mirar manner. Sí, sí, todo sí. el pimpó, tú lo ves y dices, es increíble, pero todo lo que está aquí es lo que está ya, en trasladaron es y tropicalizaron. Sí, sí, porque sí. ciertos sabores los adaptaron y, y los llevaron a Venezuela. Madre, sí, ahora esa es la cosa que, que yo digo, esa es la conexión Austria-Venezuela que ni siquiera los austriacos han de conocer porque. Yo recuerdo cuando comencé con la tienda, muchas personas decían, no, porque las hago y no, porque, o sea, cosas que dicen, no de las hago hoy", de la Nestlé, sobre temas que hay sobre la Nestlé que muchas personas están en contra y eso, pero decía, pero al fin y al cabo, viene de aquí, viene de Austria mucho, o sea, el dulce en sí es lo que importa y el sabor, la diversión, y viene de aquí, inspirado en Austria, pues, esta foto, este es, un familiar tuyo en el Music uh Hall. -huh. Hay una placa en honor a él. Sí. ¿Quién es él? Él era un director de teatro. Eh, a veces hay casualidades. Sí. Mira, yo soy director de fotografía, soy fotógrafo, soy un artista, realmente. ¿Le voy a dejar el para que no, Artístico es técnico. Y yo no sabía parte, yo sabía que él era familiar mío que estaba entrelazado, sí. pero como esos son antepasados tan lejanos y yo no tengo tanto recuerdo, ahora que puedo averiguar y confirmé con mi mamá y con Ajá. parte de mi familia y me dijeron que él es parte de, de, del árbol genealógico de tuyo. Nosotros. nosotros. Y fue perseguido porque se suicida. Era un director de teatro uh -huh. famoso. Y en el momento que los nazis lo iban a a, matar. a, a capturar, okay. él decidió. Sí, ahí dice en la placa que, que también fue profesor. Y que, sí, era una persona de mucho talento, el ¿no? De emergencia Imagínense poner una placa tuya de <ríe> para Dios mío. Fue alguien muy importante también. Bueno, tenemos esta foto que aparece de tu abuelo aceptado. Eso es mi abuelo en Savoy, en Venezuela, en Savoy Y ya era un tipo de muchos años avanzado de, sí. de pelo blanco, un, un opa ya, era sí. un super abuelo ya. ¿sí? Y ahí dice sucio atrás, pero ese, no sabes nada de esa muñequita que está atrás de la Susi. No, okay. esas son fotos que yo no recuerdo de. No recuerdo, okay. no tengo Porque atrás acuerdo. dice el nombre de Susi, que es esta Claro, galleta. era el diseño original. Sí. Ese era sí. el diseño original de la Susi en los años 60 y 70, la, el primer diseño. Okay. Y había uno que se llama paspalito Tienes que averiguar y okay, buscar okay. la foto paspalito Palito. Ah, que sí. era la misma Susi pero con queso cheddar importado eso era una cosa para desmayarse sí, sí, sí. Y, y comer cartón había un ah. chocolate en una lata en es una un lata cartón wow eso era una cosa del otro planeta Ay, de qué. otro planeta no no no y esta eh, tus abuelos eh, ya en Venezuela, ya ahí estaban este. avanzados, ese es decir, uh -huh. mi bisabuelo y mi bisabuela okay. este, Compartían su pasión por la música, tocaban uh -huh. piano, tocaban acordeón Es que si venían de Austria, que aquí es la capital de la música de, física, ¿Seguro aprendieron aquí? Sí, cómo no Y se lo llevaron, esta, tu abuela Mi bisabuela, ya muy poquito faltando para que cambiara su frecuencia Ok, sí. okay ellos, son, ellos son los abuelos aquí en Viena justo Bien, antes de la guerra y aquí están en una fiesta en, en, aquí en Casali creo que es una ajá. de las pocas fotos que tengo donde de sale Casali aquí aquí Entonces, justo tiene que la guerra empezó en 1937 sin sí, la declaración de la segunda guerra 1937 38 quiere decir que eso fue 36 35 ajá. Ajá. muy cerca muy cerca de eso Dios santo, esta es mi papá okay. en la fábrica de Savoy en Venezuela, ese es mi papá, Ajá. ese es mi papá joven, además que es un, un austríaco de un metro noventa, una cosa gigantesca sí, ese sí, señor, sí. y este mi bisabuelo aquí en Viena, sí. mi papá está, mi papá tiene una edad avanzada, un estado de salud un poquito delicado. ¿Y pero dónde está? se encuentra? En, en Caracas. Mi papá está en Caracas. Mis padres son divorciados. Mi papá y mi mamá y mis dos hermanas están en Venezuela. Sí. Pero sé que mucha parte del ingenio venía de aquí. Ellos traían todas sus fórmulas, sus recetas. Y, y creo que lo más, lo más fácil al principio fue hacer mermelada. Acuérdate que esta gente está acostumbrada a vivir casi siete meses donde tenemos que tener todas las comidas conservadas en sal o en azúcar. Entonces esa mermelada era parte de, de la tradición y empezaron con eso y de ahí creció y creció. Y no solamente saboy, porque nosotros recordamos los productos principales, pero en los años 60, en los años 70, Saboy era creo que mucho más amplia que lo que es ahora, bueno tengo mucho tiempo fuera de Venezuela, yo tengo más de 10 años fuera de Venezuela, pero antes había una línea, había caramelo, uh -huh. había más líneas de bombones, había como muchas más cosas que no recuerdo los nombres, pero eran mucho más es mucho más variada sí. la línea de comercialización de sabor pero ahora hacer un consorcio internacional y con toda la situación de la dictadura que vivimos en Venezuela, dictadura sí. no hay otra manera de hacerlo este, las condiciones han cambiado. han cambiado y se manejan en torno a la dictadura sí, sí. bueno, si lo dice imagínense alguien que vienen de tener algo tan inmenso es porque sintieron el golpe, ¿no? De la diferencia. Sí. Y... Lo impresionante es que todavía estás en Caracas y pasas por Plaza Venezuela y el logo de Savoy está ahí, sí, tiene toda sí, la vida, nos sí. criamos, tú naciste, yo nací, todos nacimos viendo eso. Es que sí, y eso es increíble que, que, que, que tú pienses que Savoy, que es algo tan venezolano como la harina pan. Los Mendoza y todo lo que tiene que ver. Claro, claro. Y mis abuelos hicieron que esto se convierta en parte de nuestro número de cédula de la identidad. Sí. Forma parte de nuestra partida de nacimiento. El saboy es un sello que donde estemos. Esto, sí. el diablito, sí. los frescolistas, hay muchas sí, cosas sí, que, sí, sí. que no salen. La saboy es algo que nunca se va a disolver dentro de la conciencia de un venezolano. Sí, sí. Ahora que tenemos acá los productos, mucha gente... No puede ser, y ahora que hoy la amo Martín, así que, o sea, acá tenemos muchos, eh, no solo de, de la Savoy, de muchas otras marcas también, pero es parte de nosotros, pues, y la Savoy es. No, y lo, a mí lo que me gusta es que, imagínate tú, yo soy el descendiente de las personas que inventaron esto, y una niña que pudiera ser mi nieta o mi hija, este, importa los productos de mi abuelo, y sí. eh, uno se llena de felicidad de ver sí. que de que wow, que todavía la historia sigue, no sigue y es que sigue. Eso es lo que yo digo, o sea, por eso para mí es un honor tenerlo aquí, porque yo nunca me imaginé tener un negocio que importara esto, que trajera a <risa> Yo nunca me imaginé que podía comprar esto en Viena, sí. en Viena, <risa> comprar Ajá. esto. Tú no te sabes? imaginaste vivir en Viena, tampoco. No, sí. mi llegada aquí es una historia muy larga, pero en un momento tuve que de, tomar una decisión salir de Ecuador, okay. ponerme una agencia de viaje y decir, bueno, si regreso a Venezuela, tengo casi nueve años fuera de Venezuela, toda mi generación se ha ido del país, están en México, están en Estados Unidos, están en Inglaterra, este, okay. y se, es como ir a un país donde ya eres extranjero, después sí. de ocho años regresar a Venezuela, tú eres un extranjero ah. más, ya. Ah. La adaptación, en un momento dije, bueno, la mejor herencia de mis abuelos es que yo soy ciudadano austriaco, yeah. en okay. alemán, ich bin ausländer Österreich, <risa> yo soy un austriaco extranjero, y en ese momento tomé la decisión, a mis 51 años, una mochila, 300 dólares y llegué aquí un 14 de enero de 2020. Ha sido una aventura. Creo que aprender alemán me va a tomar unos 122 años. <ríe> bueno, modelo, ese para nada, aprenderlo, no te este, preocupes. a lo mejor el día antes, pues que diga algo en alemán. Pero es Schritt, por es Schritt. Ahí va, claro, Poco a poco, poco sí. se va. Pero eso es una palabra. ¿eh? Él va. Estás algunas, algunas. estudiando. Hitler bien. de Noche. <risas> Hitler me agrada. Si ¿hay algo más que quieras contar, que te recuerdes? O... Bueno, ser si emigrante no es fácil. Este, imagínate la historia que acabo de contar. Una gente que abandonó todo porque Hitler decidió arrasar con 8 millones de personas. Pero eh, eh, esa, ese escape hizo que se generara una superfábrica y un concepto de de comer chocolate y de alimentarnos de una manera muy dulce y todavía este, muchísimos años después sigue siendo parte de nosotros, sí. ¿eh? así que hay que seguir adelante, hay sí. que seguir. Adelante. Increíble que ahora nosotros como venezolanos estemos huyendo nosotros y tengamos pues, ahora Bueno, eso es lo que te iba a contar, mi abuelo escapa de aquí con 51 años y yo llego a vivir a Vienna con 51 años. Una y casualidad también. numérica impresionante. Sí. Sale de aquí con la edad que yo tomé la decisión de venir. a Mirenas. Imagínate, entonces los dos estamos en una casualidad de que él hizo media vida en Viena, la guerra llega, yo no viví la guerra, pero sí la dictadura y otras condiciones, y al mismo periodo de la mitad de la vida, yo tengo que emigrar a Viena, a Austria, y hacer mi vida de nuevo desde cero. Sí. En algún momento me prepararé para el futuro y sí, espero sí, que sí. cuando mi hijo sea un adolescente que está en Guayaquil con su mamá, este, pueda tener la oportunidad de venir a conocer el lugar de su tatarabuelo, no, bueno, su tatarabuelo. Su tatarabuelo. No, o sea, Esperemos que, que el tiempo sí. me permita eso. Sí, y yo lo voy a conocer. Yo sé que sí, te sí va a sí. y que sí. ver este video. Ya. Y clave. Y joven joven, okay. Ay, no, nada, muchas gracias. De nada. Me alegro mucho que le. Qué Estoy muy emocionada porque lo quería hacer hace mucho bueno, por fin va a estar disponible. Vamos a ver cuando lo subimos, lo editamos, lo mandamos y ustedes ya van a tener disponible este video para que aprendan de la historia de estos productos de la familia Ber, que bueno, como vieron, no solo son los de la abuelas, sino que también su familia. De y no, club. y fueron fueron un equipo de gente. Sí, Yo no sí, puedo sí, sí, sí, quedarme sí. con la frase de que mi abuelo, mi bisabuelo y mi familia, no mis bisabuelos trabajaron con los sugar con yo no recuerdo bien los apellidos y no me atrevo a soltar todos los que recuerdo porque puedo tener confusión. Sí. Pero mi abuelo trabajó con, con una comunidad judía, con una comunidad venezolana, con otros socios que vinieron de otros lugares de Europa y se juntaron con mi bisabuelo y sus hermanos. Y bueno, creo que fue un esfuerzo en equipo grandísimo y de... De, mucha pasión, mucha pasión. ¿Sabes lo que es? Levantaba una fábrica de mermelada en, en el valle en los años 40. Y todo, imagínense todo eso. Además que en una época saudita, Venezuela tenía dinero. Ah, Imagínese tú, el padrino de matrimonio de mi abuelo y mi abuela fue el general Medina. ¿eh? el presidente de Venezuela. mirete el grado de, de, de cómo se manejaba esa sociedad en esos tiempos. Y éramos un país rico, en un momento de esa época que el Bolívar era más fuerte que el dólar, así que con eso les digo cómo ellos también tuvieron una oportunidad de oro, de cómo crecer una industria y sí. llevarla hasta el tope, hasta que llegó el mismo y todo se acabó. Sí. No se me desmonetiza el video por eso, no, se me <risa> no Yo tú no estoy en contra de eso. No, no, no he dicho nada eh. no es que verdad No, pero es verdad, es verdad. Y, y bueno, lo más importante es que es una lección. Yo también pienso que es una lección de vida de que con 51 años formar una empresa, tú estás aquí, a lo mejor también logras tu empresa en cine, en lo que sea, en. Y Estoy trabajando. Y exacto, el, lo, le voy a dejar su Instagram y su red social porque van a verlo. Si necesitan fotos, si necesitan algún trabajo. Si necesitan aprender fotografía, manejar cámaras, hacer videos a la comunidad latina aquí, porque todavía no hablo alemán. Entonces me dirijo a la comunidad latina. Videos, producción, siempre estamos al lado. Hablemos de eso antes. de Incluyéndote a... a ti, que sí, sí, te sí. voy a dar a un curso a ti. Sí, sí, sí, sí. No sabía bien ni usar mi propia cámara, me no. Pero bueno, no sé cuánto ya este video, pero un poco también de tu historia personal, porque bueno, ya hemos hablado de tu familia, pero tú me contabas que también trabajaste en Venezuela, en las cámaras y todo. Cuéntale ahora a los venezolanos Mira, que se, se supone que la historia, mi papá y yo hicimos, este, mi papá no siguió mucho las directrices de mis abuelos, porque pienso, esto es mi manera de pensar. Mis abuelos eran judíos, este, sabes toda esa dinámica del negocio, la herencia, así si yo hago,